Bueno chicos, bienvenidos Bienvenidos eh, a la clase de aeróbicos eh, Mucho gusto, mi nombre es Paola Huertas Yo soy fisioterapeuta especialista eh, en rehabilitación cardíaca y pulmonar eh, Pertenezco a la Fundación Hemológica Soy terapeuta en el área de rehabilitación pulmonar eh, Bienvenidos a todos eh, esperemos que se conecten los pacientes mientras tanto les voy a dar las indicaciones eh, de lo que necesitamos para la, para la sesión ¿listo? entonces eh, necesitamos si eh, usamos oxígeno si somos pacientes oxígeno dependientes eh, por favor se colocan su oxígeno para esta sesión eh, alitraje que lo tienen indicado las personas que eh, los pacientes de rehabilitación pulmonar de la fundación neumológica, eh, colocarse su oxígeno como lo tienen indicado para eh, la sesión de ejercicio, ¿listo? Entonces, primero, el oxígeno, hidratación, necesitamos hidratarnos durante toda la sesión, antes, durante, después, entonces, por favor, su botellita de agua, eh, calzado cómodo, ropa cómoda, ¿sí?, eh, ropa que me permita moverme, amplitud de movimiento eh, Calzado cómodo, preferiblemente tenis, por favor Haber eh, desayunado, recuerden que no debemos hacer ejercicio eh, en ayunas ¿Mm? eh, Entonces si no han desayunado, tienen tiempito Mientras esperamos que se conecten más personas Por favor, coman algo ligero por el momento Una fruta, un yogur eh, una galleta, unas galletitas, eh, ¿listo? Entonces tienen tiempo. Eh, tomarse sus medicamentos ah, en el horario habitual, entonces si sí, eh, tenían que tomarse, eh, no sé, la pasta de la atención ahorita. A las 9, pues están apenas para tomárselos Si les tocaba a las 8, por favor, los medicamentos son muy importantes. Dentro de estos medicamentos, si ustedes utilizan inhaladores, por favor chicos, nos colocamos los inhaladores, ¿cierto? También en el horario que ustedes tienen prescrito, ¿listo? Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días, Teresa. Buenos días, Elizabeth. Carolina, bienvenidos a todos Bueno, vuelvo y me presento para los que no me conocen eh, Mi nombre es Paola Huerta, soy terapeuta es, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar Y estoy en el área de rehabilitación pulmonar de la Fundación Hemológica Colombiana Bueno, entonces eh, mientras esperamos un poquito Entonces eh, Quién no debe realizar esta sesión de ejercicio ¿sí? Entonces recordemos Si ustedes eh, tienen eh, dolor en el pecho Que sea opresivo Que al realizar alguna actividad Este dolor eh, se les aumente Por favor, no está indicada realizar esta, esta sesión de ejercicio ¿sí? eh, Si han tenido mareo Si eh, tienen enfermedades cardíacas eh, si tienen alguna enfermedad, eh, ya sea eh, de las articulaciones, ¿cierto? Eh, que les genere dolor y que el ejercicio también les genere mucho dolor, por favor, abstenerse de realizar esta sesión de ejercicio. ¿Listo? Eh, esta sesión de ejercicio, um, o como tal, el ejercicio en general, recordemos que nos ayuda a mejorar. Nuestra condición cardiovascular nos ayuda a regular la tensión arterial, a, a mejorar nuestros niveles de azúcar en sangre, nos ayuda a controlar la osteoporosis, nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, eh, nos mantiene más activos, más alegres ¿sí? y eh, mejora nuestro estado de sueño. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, estamos esperando un momentico que se conecten más personas. Bueno, listo, gracias María Teresa, sí. Ahora sí, listo, gracias. Eh, bueno, eh, recuerden que nosotros esto lo estamos haciendo eh, por nuestros pacientes de rehabilitación pulmonar de la Fundación Hemológica. Eh, los est estamos acompañando, estamos siguiendo... Para, los estamos apoyando para que continúen haciendo ejercicio desde sus casas. ¿Mm? Eh, entonces, pues bienvenidos. Yo sé que no solo estamos con pacientes de rehabilitación pulmonar, sino también eh, nos acompañan eh, pacientes que pertenecen a programas especiales de la fundación, como lo es Airepoc, Asma Aire, eh, pacientes de vascular pulmonar. Pues bienvenidos. Mm. Aparte también, eh, pues, al público en general, esta sesión eh, la podemos hacer en compañía de nuestra familia. Eh, eh, va dirigida, pues, en general para, todo, para todos ustedes. Buenos días, bienvenido John. Claro que sí puedes hacer los ejercicios, si no tienes ninguna contraindicación eh, de enfermedad, Cardíaca reciente, ¿sí? si no tienes sufres de dolor torácico que te limite, el ejer, eh, que se exacerbe con el ejercicio, ¿sí? si no has tenido mareo y si no tienes ninguna enfermedad eh, eh, articular o muscular que te limite esta actividad, ¿listo? Bueno Bueno, chicos, entonces recuerden. No, si eh, John, si te acaban de operar, es mejor guardar reposo al menos por el primer mes. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces estamos esperando. Recuerden, eh, colocarse su oxígeno. Eh, hidratación durante la sesión, entonces su botellita de agua, calzado cómodo, ropa cómoda, aplicarse sus inhaladores si eh, los tienen, eh, si, se los, si este es el horario de colocárselo, por favor. Bueno, ya se está conectando más personas, vuelvo y me presento, mucho gusto, mi nombre es Paola Huerta, soy fisioterapeuta de Especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar de la, eh, Y pertenezco a la Fundación Neumológica Colombiana En el programa de rehabilitación pulmonar Bienvenidos a todos Vamos a realizar la sesión de aeróbicos el día de hoy Entonces, bienvenidos Buenos días Jenny, Don Germán los estoy leyendo. Rocío. María Teresa, gracias porque siempre nos acompañas en, en todas las sesiones. María Teresa Bernal, gracias. Ana Idalí también, buenos días. Señora Dolores, bueno, vamos a esperar unos minuticos más y ya empezamos, ¿listo? Mientras tanto, por favor, Recuerden chicos por favor no hacer el ejercicio en ayunas, por favor si no han desayunado Por favor vayan y tienen tiempito de ir a comer una fruta, un yogur una galleta Cualquier cosita mientras tanto algo ligero para la sesión ¿Listo? Porque ya estamos sobre el tiempo Bueno chicos escríbanme eh, si pertenecen a la Fundación Neumológica Colombiana eh, ¿A qué programa pertenecen? Eh, si conocen la Fundación demológica, eh, si están desde otro país, ¿cierto? Por lo general nos acompañan personas de Ecuador. Por favor, escríbanos de dónde nos acompañan. Don Álvaro, buenos días. Edgar, don Jorge Castro, Trinidad. Bueno, chicos, espero sus comentarios Recuerden seguir la página de la Fundación Hemológica Colombiana en Facebook. Eh, estamos haciendo estas sesiones para ustedes, para que, acompañarlos, para invitarlos a que no nos quedemos quietos en casa, a movernos, chicos. ¿Listo? Bueno, voy a ir a ubicarme atrás, voy a subirle la música. Eh, entonces... Eh, me dicen si me ven bien, por favor. Si la música está bien. Yomaira, buenos días, bienvenida. Nubia, Doña Berenice, buenos días. Bueno, me voy a ubicar atrás, le voy a subir a la música y espero sus comentarios. un poquito la cámara me ven bien chicos perfecto me escuchan bien acá me voy a estar moviendo la música está bien chicos Buenos días chicos, buenos días Nubia, doña Elvira. Buenos días, don Hugo. Bienvenidos a todos. Bueno chicos, ¿me ven bien? Bueno chicos, entonces vamos a empezar. Recuerden tener suficiente espacio donde moverse, eh, y la hidratación, el oxígeno, ropa cómoda, calzado cómodo. ¿Listo chicos? Vamos a empezar, bienvenidos a todos. Eh, recuerden mi nombre es Paola Huertas, eh, fisioterapeuta de la eh, Fundación Hemológica Colombiana. Bienvenidos. Bueno chicos, vamos a empezar en un ritmo suave. Vamos a empezar marchando. Vamos suave marchando en el puesto. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Eh. puesto, hasta ahora vamos a calentar vamos hombros atrás recuerden el manejo de la respiración durante la sesión, tomamos botamos hombros atrás, suave tomamos botamos tomamos atrás. Muy bien. En el puesto, chicos, tomamos... movimiento les produce mareo o malestar, no lo realicen tomamos Chicas, vamos con brazos, tomamos, botamos, balanceamos adelante y atrás, suave, en el puesto tomamos, botamos adelante y atrás. en el puesto tomamos botamos es atrás, tomamos, botamos, atrás, atrás suave, botando el aire, en el puesto tomando, las piernas, marchando en el puesto. Tomamos, arriba brazos, botamos, tomamos, botamos, tomamos y botamos. Bueno chicos, marchando en el puesto. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar una mano suave Recuerden el manejo de la respiración durante el ejercicio Tomamos Por la nariz botamos largo Por la boca Listo Empezamos suavecito Recuerden que si sienten algún malestar durante la sesión Pueden parar ir a un ritmo más suave si sienten mucho ahogo o mucho cansancio de las piernas, listo chicos, suavecito marchando en el puesto, marchando, Chicos, vamos a cambiar a llevar pierna atrás. ¿Listo? Las manitas la pueden dejar en la cintura o pueden acompañar con los brazos. Vamos. Vamos, chicos, atrás. y cerramos muy bien chicos rodillas arriba abajo. Listo, chicos, ahora doble paso. recuerden descansar los brazos si ven que están muy cansados dejarlos en la cintura si no vamos a ir acompañando este movimiento arriba doblados vamos chicos Ánimo chicos, vamos. Lado a lado, uno, dos. Listo chicos, vamos a cambiar el paso, vamos. Rodilla atrás, brazos. ¡Chicos! Vamos a ir abriendo. Vamos, un poquito más rápido, chicos. Abriendo y cerrando. ¡Animo chicos! chicos bueno, ¿listo? vamos a ir con el mismo brazo atrás, punticas eso, muy bien chicos, ánimo que si sí, este ejercicio llevando adelante, tocamos rodilla atrás, rodilla ¡Mira esa ruedita, chicos! ¡Vamos! bien Chicos, vamos otra vez. Doble paso, punta. Muy bien. Muy bien, chicos muy bien Chicos ando, Puesto Recuerden la agüita Recuperamos un poquito Buenos días Bienvenidos a los que se están Conectando Vamos chicos rodillas arriba marchando un poquito más rápido acompañando los brazos Pasito atrás. chicos vamos Because. Bien chicos Muy bien chicos Arriba Marchamos en el puesto Nos quedamos en el puesto chicos Tomamos aire Botamos Tomamos, botamos. Muy bien, chicos. Marchando en el puesto. Marchando en el puesto. Ya estamos otra vez bajando el ritmo, chicos. Vamos juntas al frente. volverlo a retomar. Pueden hacer estos ejercicios en cualquier momento. ¿Listo? Tomamos aire. Botamos. Tomamos. Y botamos. ¿Listo, chicos? Vamos a estirar separando piernas. Llevamos brazo suave por encima. Mantenemos. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de lado. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caspiramos el tronco, vamos manito al lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambiamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Los piernas, donde podamos, sin esforzarnos, suave. 1 Piernas abiertas, vamos a ir a un lado, chicos. Estiramos la pierna, mantenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una pierna adelante, la otra atrás, chicos. Doblamos la del frente, bien estirada la de atrás. 1. Entrelazamos y suave sin hacer mucho esfuerzo suavecito mantenemos 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 9, 10 11 12, 13 14 y 15 listo chicos nos hidratamos Gracias chicos por haberme acompañado a realizar esta sesión de aeróbicos Espero les haya gustado mucho eh, Muchas gracias a todos eh, Tanto a los pacientes de rehabilitación pulmonar de la Fundación Hemológica Colombiana Como a los de programas eh, especiales de, de la Fundación A la gente que nos acompaña Sé que nos acompaña mucha gente de Ecuador eh, Gracias chicos, espero les haya gustado. Gracias Angela, Álvaro, espero me hayan acompañado, Yomaira, ahí les quedan los ejercicios, los quiero mucho, muchas gracias chicos, en una próxima oportunidad. Gracias Darly, cuídense chicos.